Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este evento en directo perteneciente a esta tercera edición del NUC, El acoso escolar no es un juego de niños, eh, auspiciado y propiciado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado INTEF. Soy Carlos Parada, dinamizador del NUC en el cual hemos estado trabajando desde mediados de la semana pasada y trabajaremos hasta mañana, día 24. Vivir y gestionar una situación de acoso escolar no es fácil, sobre todo para aquellas personas y, y familias que lo sufren de forma directa. En esta nano experiencia de aprendizaje, hemos eh, revisado aquellos condicionantes que definen una situación de acoso, sus tipos y sus consecuencias. También os he ofrecido unas pequeñas pautas de intervención que podremos ampliar y mejorar gracias a los consejos y aportaciones de nuestro invitado en la tarde de hoy. Contamos con la presencia de José María Avilés. José María es eh, doctor en Psicología por la Universidad de Valladolid, además de investigador en proyectos internacionales sobre el acoso escolar y autor de numerosas publicaciones sobre este ámbito. Así que es todo un lujo para nosotros tenerlo presente y robarle un poquito de su tiempo y aprovecharemos su experiencia para abordar algunos aspectos relacionados con las intervenciones o la intervención posible ante una situación de acoso escolar. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí también es un honor estar aquí con vosotros y con vosotras. Agradecemos eh, el esfuerzo. Antes de empezar a este, esta pequeña conversación que vamos a tener, quiero agradecer el esfuerzo eh, que han hecho todas las personas que nos acompañan ahora mismo en directo y también dejar un saludo afectuoso para todas aquellas personas que por las diferencias eh, horarias eh, nos van a revisar o nos van a visualizar un poquito más tarde en, en la grabación del evento. Porque como le comentaba antes a, a José María, justo antes de empezar, más de 900 personas nos acompañan en esta, pequeño, en esta pequeña píldora de aprendizaje entre España y, y Latinoamérica, lo cual demuestra eh, pues el, el interés creciente que la temática despierta entre la comunidad educativa y entre personas que están preocupadas por, por el concepto. Bien, eh, me gustaría, si te parece, eh, comenzar un poquito centrando, eh, José María, qué es exactamente lo que podemos considerar como acoso de aquello que puede parecerlo y no lo es. Un poquito para centrar el tema e ir eh, debatiendo sobre, sobre él. Sí, bueno, el, el acoso escolar es, es un fenómeno conocido. Yo creo que a, a estas alturas a, a nadie le... le le lleva a, a dudas sobre la importancia educativa de, de la cuestión del acoso. Pero sí que es cierto que surgen a veces muchas dudas y muchas eh, interrogantes cuando lo tenemos delante y no sabemos si realmente es, es o no es o puede llegar a serlo. ¿no? Entonces aquí conviene decir algunas cosas. Por ejemplo, que no es un fenómeno estrictamente escolar, que sucede fuera de la escuela. Le ponemos otras etiquetas y otros nombres, pero es el mismo esquema dominio-sumisión eh, de alguien que se cree con poder, que tiene poder y ejerce el poder sobre a otra persona eh, que se sitúa o que la sitúan en una posición de victimización o de, de sufrir el acoso. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta perspectiva, nos ayuda a entender el acoso como un fenómeno que eh, sucede en otros ámbitos como el trabajo, como las relaciones sociales o como la propia pareja. ¿no? Eh, y en los elementos diferenciadores de, del acoso son precisamente sus componentes. Si entendemos el acoso como un fenómeno de agresión, de violencia, eh, tenemos que pensar que uno de los indicadores más eh, identificables en el acoso cuando lo miramos es el desequilibrio de poder. Este es un, un, un elemento que ayuda mucho a diferenciar lo que es acoso de lo que no es acoso. Hay otros como la recurrencia, la repetición de esas acciones violentas o de esas agresiones, o también incluso la intencionalidad, esa idea de querer hacer daño a una persona que se piensa inferior o que se la considera en una posición de desventaja en, en las situaciones sociales. Pero sin embargo hay, hay, hay otros elementos que también nos ayudan cuando miramos, por ejemplo, a las personas que sufren el acoso, encontramos indefensión, encontramos... Eh, en algunos casos baja autoestima, eh, en otros casos eh, aislamiento, en otros casos falta de red social que, le, que les defiendan. Por lo tanto, hay una serie de componentes que, están que son generales y que están asociados a la propia situación, pero hay otros que eh, se pueden identificar de manera fácil cuando, primero, cuando miramos objetivamente, cuando no estamos contaminados, porque yo siempre digo… Del de acoso nos tenemos que ocupar antes de que suceda, porque cuando sucede ya estamos posicionados o de una manera o de otra. Por lo tanto, cuando miramos a la persona que sufre, eh, encontramos indicadores de, de que hemos hablado, pero si miramos a la persona que agrede, también encontramos indicadores de eh, sensación de superioridad. De, querer, de, do, de dominación, de querer imponer su idea, y su criterio, de pasar por encima de la otra persona. Pero si miramos también a, al propio contexto en el que se desarrolla el acoso, también podemos encontrar otros indicadores que nos ayudan eh, a, a, a identificar el fenómeno, como son, por ejemplo, eh, la gratuidad. Es decir, cuando preguntamos, bueno, ¿por qué hiciste esto? Realmente no hay argumentos de peso que ayuden a entender por qué se ha hecho el acoso y cuando los hay con, confluyen otros, otros elementos de desequilibrio de poder o de aislamiento o de soledad que nos hacen pensar que la situación no es un, un conflicto como entendemos los conflictos al uso. Uh -huh. Pero yo siempre eh, intento decir que el acoso, el maltrato entre iguales no es ningún conflicto, como entendemos los conflictos, porque los conflictos eh, tienen eh, cierto equilibrio, aunque las partes tengan eh, un desequilibrio de fuerzas, pero tienen cierto equilibrio que permite a la parte más débil eh, defenderse, poder argumentar, poder defender su postura, poder eh, exhibir eh, su molestia, eh, si pensamos en el acoso, la parte más débil está en una posición de desventaja tal que, que llega a, a tener eh, manifestaciones de silencio, de no poder hablar, de no querer hablar, de vergüenza personal. ¿no? Entonces, estos son indicadores que nos, que nos dicen y nos ayudan a entender el acoso diferenciándolo por una parte de otras situaciones de agresión, que también las hay Ajá. y graves, como puede ser las pues, riñas, las peleas situaciones de violencia en el patio, incluso, que no tienen por qué ser acoso, aunque son muy graves también, uh -huh. eh, y a diferenciarlas de, de situaciones que, eh, aunque no manifiesten esa violencia, pues eh, pueden ser consideradas conflictos o um, desavenencias o rivalidades uh -huh. o muestras de situaciones que no tienen nada que ver con el acoso, son de naturaleza, digamos, diferente. Respecto a esa mirada contaminada que mencionabas hace, hace un momentito, ¿hay alguna, eh, alguna situación, alguna señal que nosotros podamos percibir antes de, de llegar a esa situación de que algo está ocurriendo o que puede estar generándose o formándose el germen de una situación de este tipo? Tanto por la parte o en relación con la parte que ejerce ese acto violento como, aquellos, como por aquellos que lo sufren. Según tu opinión algo, y tu experiencia, ¿alguna señal nos puede delatar? Hay que poner aquí un poco de un foco de atención porque parece que puede estar forjándose una situación de, de este tipo. Sí, bueno, hay, hay elementos, hay elementos indicadores eh, que podemos llamar de acoso eh, en determinadas edades, pero que si nos vamos al, al voy a decir algo que quizá pueda sorprender, si nos vamos al jardín de infancia y nos vamos a, a, a educación infantil, por ejemplo, cuando hace poco yo hablaba con unas profesoras de educación infantil sobre la posibilidad de que en educación infantil también empezaran a mostrarse rasgos, no. Eh, las investigaciones han demostrado que mm, esto del acoso, sobre todo en los perfiles de quienes agreden, se construye y se va elaborando. Eh, en edades tempranas y fundamentalmente en determinados contextos del ámbito familiar. Eh, un insigne investigador, uno de los, bueno, el pionero, digamos, a nivel mundial, Dan Orbeus, eh, allá por los años eh, 70 y 80, eh, hizo alguna investigación longitudinal eh, so, eh, siguiendo el perfil de las personas que agredían a sus compañeros y hizo estudios sobre eh, qué situaciones contextuales se daban en esos casos de estas personas que agredían y que eran identificados en la escuela como agresores de sus compañeros en, en, edades en sus edades tempranas y en el ámbito familiar. Y sus investigaciones demostraron que había una serie de factores que los identificaban en un porcentaje elevadísimo a todos ellos. Uno de, ellas era, uno de ellos era, eh, digamos, su, su, familiar, su familiaridad eh, en presenciar situaciones de violencia por parte de sus padres, por parte de sus familiares en ese contexto y en edades tempranas. O sea... Eh, el haber sufrido, por ejemplo, otro factor, el haber sufrido eh, el ejercicio de la autoridad por parte de sus familias de forma violenta también. Uh -huh. Es una forma de aprender que es así como se corrige, es así como se consiguen los objetivos. ¿no? Eh, o incluso eh, el, el, el haber ejercido ellos esa violencia para conseguir sus objetivos. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que desde edades muy tempranas el acoso se puede ir fraguando ¿no? y hay manifestaciones, hay indicadores, indicadores de dominación, indicadores de querer salirse siempre con la suya, eh, indicadores de querer imponer una idea, uh -huh. de, de rebelarse ante situaciones de, de, de contrariedad eh, de manera exagerada. Y a las profesoras de educación infantil, a las madres, a los padres en edades eh, tempranas, nos deben hacer pensar que tenemos que intervenir. No tenemos que pensar que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro alumno, nuestra alumna vaya a ser un acosador en el futuro, uh -huh. pero sí que tenemos que intervenir eh, para corregir, para ayudar a que esas personas elijan otras reacciones, otros mecanismos eh, canalicen esas, eh, digamos, ese, esa, esos impulsos hacia de otras maneras y si entiendan pues que el otro también tiene derechos, que hay que canalizar eh, esas interacciones de otra forma y que hay que eh, eh, transmitir eh, digamos, esos deseos y esas ansias de protagonismo, de poder, de deseo, de otra, de otra manera más eh, adecuada con la convivencia. ¿no? Un elemento más, acabas de añadir, de, de conexión de las familias con la escuela, ¿no? que en algunas ocasiones, algunas pueden ser eh, reticentes a la hora de, de mostrar tanta intimidad dentro de, de la escuela y la conexión con la familia, pero vemos que ese, esa conexión es inevitable. Este es un, un elemento más que, que fortalece y hace crecer eh, esa unión. Has comentado que, que, bueno, que la actitud que, que nuestros hijos, hijas y, eh, observan en, en, las, en el entorno familiar y más cercano, obviamente tiene una influencia directa sobre su manera, sobre la, su construcción de personalidad, su construcción como persona. ¿Y ¿Qué te parece la, la, las influencias que los eh, chicos y las chicas un poco más adolescentes pueden eh, recibir de sus referentes sociales eh, actualmente. ¿También eh, estarían a la misma altura que sus referentes familiares a la hora de, eh, pues no sé, a, actuar sobre su manera de ser, de mostrarse hacia los demás, de relacionarse con sus iguales dentro del aula? ¿O, o no tiene tanto peso como el entorno familiar que acabas de describir? pues en cada momento tiene tanto peso y, y, y muchísimo más peso, sin duda. Porque es verdad que con el tránsito a la adolescencia, los alumnos y las alumnas, los chicos y chicas, abandonan los referentes familiares para ubicarse con otros referentes. Eh, son sus iguales o son sus, sus, sus referentes ideales, ¿no? Es lo que hablamos del reflejo y del espejo, ¿no? Cuando se miran en las redes sociales... Eh, eh, se miran en ese espejo de esa persona, de ese influencer o de esa, de esa, de esa cantante o de ese ídolo que en un momento determinado eh, les les capta de tal manera que, que adoptan desde, desde no solo sus valores, sus palabras, sino hasta su manera de vestir o su manera de comportarse no en cuanto al, al espejo, no pero también al reflejo. Eh, estos adolescentes, eh, alumnos y alumnas nuestros uh -huh. que tienen sus canales de YouTube, que son, de YouTube, que son capaces de ser influencia para otros eh, amigos, que tienen un montón de seguidores y que las palabras que pronuncian o los valores que propagan son valores que en muchas ocasiones no se cuestionan, no hay filtro para, para procesarlos en, en los oyentes o en los seguidores. ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí que creo que este ejercicio eh, de... Eh, trabajar con los referentes es un ejercicio necesario también, sobre todo en determinados momentos evolutivos, como son los de la adolescencia, donde los marcos donde uno mira han cambiado, pasan de la familia a los iguales, al grupo de iguales, donde se instalan una serie de valores que no dejan de ser también los valores de la propia sociedad. O sea, lo que ocurre en las redes sociales y los valores que hay en las redes sociales son valores que están... Eh, uh -huh. metidos en la propia sociedad, entonces no nos tiene que extrañar tanto uh -huh. y no tenemos que señalar con el dedo por esto que decíamos que cuando queremos corregir el acoso, no lo podemos hacer solo mirando la escuela, lo tenemos que hacer mirando a la propia sociedad, porque el acoso es un reflejo de los valores de poder y de gestión del poder en la propia sociedad, en la familia, en el trabajo, en la escuela también. ¿no? Por eso, cualquier modelo de intervención o cualquier planteamiento de intervención nos tiene que llevar a mm, pensar en estructuras y en modelos colectivos, nunca individuales. Uh -huh. esta, esta lucha no la vamos a resolver eh, eh, eh, a partir del, de los individuos o de lo que haga un individuo en particular o una persona en particular. Es decir, el problema lo tenemos todo. Por eso yo eh, cuando trabajo con los centros, cuando trabajo con las familias, con las asociaciones de familias, eh, les hablo de que es indispensable la colaboración, el trabajo colaborativo, esto que hablabas tú antes, ¿no? cuando decías, eh, estamos condenados a entendernos, pero mm, eh, bendita condena, sí, uh -huh. a, a lo que lleva esta condena es a que seamos capaces de trabajar juntos y podamos eh, eh, poner eh, valores eh, para combatir el, el acoso, porque el acoso no se, solo se combate con, con tener una buena estrategia en la escuela, con haber trabajado con los alumnos y con las alumnas para que generen eh, convivencia positiva en sus grupos. El acoso, por ejemplo, también se, se combate y se minimiza y se, se erradica cuando una, un chico o una chica llega a comer a su casa, se sienta a, a la mesa de la comida su madre le pregunta qué ha pasado y él le dice y le responde, o su padre le pregunta y le responde, pues en, la verdad es que hoy en clase se han, se han reído de fulanito o le han gastado una broma muy pesada a menganito. Bueno, la actitud que el padre o la madre eh, tiene en ese momento con su hijo o con su hija es básica para, para combatir el acoso, uh -huh. porque si lo deja pasar... Si le dice, eh, bueno, tú no te metas en líos, eh, tú cuando ocurra eso, déjalo de lado, está diciendo... Que no es su tema, él no tiene que intervenir y si puede estar lejos de esa situación es mejor. Es muy distinto que esa intervención de la familia sea, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Y, y, y cómo crees que se debería actuar para actuar de una manera justa? ¿Y crees que había posibilidades de hacer algo por esa persona que seguro que lo está pasando mal? Eh, por lo tanto, estamos diciendo este trabajo no es un trabajo meramente de un sector educativo, como, los, como el profesorado, como el alumnado o como la propia administración, sino que es un trabajo colectivo y que las familias eh, no solo se tienen que ver interpeladas cuando eh, su hijo o su hija sufre, les cuenta algo que está pasando, sino que tiene que formar parte también de ese colectivo que lucha contra el acoso, aunque a su hijo o a su hija sea mero espectador de lo que está pasando. Eh, sumarse a esta lucha, a estos proyectos, que sin duda tienen que ser colectivos en los centros educativos, eh, es poner un grano de arena para trabajar eh, en la erradicación del acoso. ¿Y tú, tú crees que el alumnado, ahora que lo hemos mencionado tanto en esta última parte, ¿Tienen la misma concepción eh, sobre lo que cree que es acoso y lo que no, que la podemos tener nosotros como padres, madres o profesorado eh, que está en contacto con ellos? ¿Tienen el mismo nivel de percepción o, o nos movemos ahí en espacios diferentes que interseccionan en algún, en algún momento? Claro, varían, varían según, según la cultura de centro que haya. ¿no? Si en el centro se ha trabajado el tema del acoso, se si ha habido una sensibilización, ha habido una concienciación de la importancia, seguro que en los grupos de iguales eh, este trabajo ha calado en mayor o en menor medida. Eh, pero claro, eh, muchos de ellos eh, también con sus interacciones han llegado a interiorizar mecanismos de trato que no son buenos mecanismos de trato. Es decir, con esto estoy diciendo que en muchas ocasiones se suele socializar como, y se suele normalizar determinadas interacciones agresivas entre iguales que no son eh, tan normalizadas cuando quien mira es un adulto, es un profesor o es un padre o una madre. Por lo tanto, eh, es absolutamente necesario que en los contextos educativos se debata esto porque cuando se pone encima de la mesa la percepción que tiene un alumno con la percepción que tiene un profesor o con la percepción que tienen las familias sobre qué es y qué no es acoso o qué puede llegar a serlo, nos encontramos con estas diferentes visiones que no es tan mal que existan, porque de hecho existen, Sino que lo interesante es que se pongan encima de la mesa para eh, compartir aquellos indicadores, aquellos componentes que nos ayudan a tomar conciencia de que hay una persona que sufre, de que eso que hago yo, que en un principio a mí me parece que es normal o que es habitual, llamar a alguien por un mote o por un apelativo, incluso algunos de ellos cuando tú entablas este debate te dicen pues a mí me lo llaman y yo no me molesto, ¿por qué me voy a tener que molestar? Supone colocarse en, en pensamiento eh, eh, con perspectiva, no es decir, bueno, ¿qué piensa el otro? ¿Cómo le habrá afectado al otro? Trabajar la empatía desde ese punto de vista. no uh -huh. y claro, la pregunta del millón es, y yo la hago aquí porque seguro que hay muchos docentes que están escuchando también, y yo siempre que... ¿Trabajo formación en los centros educativos o en los congresos? Hago esta pregunta. Pregúntate cuándo en tu centro fue la última vez que te reuniste con las familias, con tus alumnos, con tus compañeros de claustro, para hablar sobre lo que es acoso, no es acoso y qué puede ser serlo. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En qué reunión lo hablasteis? O resulta que si miras hacia atrás, nunca has debatido esto con tus padres, con las madres de tus alumnos. Porque yo hace poco estuve en un centro y e hice esta pregunta y hubo alguien, algún profesor, que me, preguntó, me respondió, me decía, bueno, acoso, acoso, en realidad esa palabra nos da un poco miedo pronunciarla, hablamos de buena convivencia. Y yo decía, bueno, está bien hablar de buena convivencia mm -hmm, y hay que duda. hacerlo, pero la pregunta es... Si no ponemos nombres, si no etiquetamos, si no identificamos los fenómenos, cómo vamos a llegar a abarcarlos, cómo vamos a llegar a saber cuáles son sus dimensiones y cómo vamos a llegar a ser capaces de aprender a aprenderlos y a manejarlos para que no sucedan. Esto es una asignatura que yo creo que tenemos pendiente todavía, porque tenemos cierta prevención a nombrar la palabra, a tratarlo, porque se nos tache de que eh, será que tendrán problemas, será que tenemos problemas, y es todo lo contrario, es decir, poner nombre a las cosas nos ayuda a identificarlas y a combatirlas si es que valoramos, como es el caso, de que no son conductas aceptables y que las tenemos que eh, eh, sacar fuera de nuestras interacciones sociales. Me alegro que digas eso o que comentes lo de ponerle nombre. Es algo fundamental cuando queremos empezar a hablar dentro de cualquier disciplina o contexto o, o sobre cualquier intercambio de opiniones. Por eso nuestro NUC es lo que hemos tratado de un poco de ponerle nombre a las cosas para iniciar ese, ese conocimiento. Hemos perfilado en nuestros contenidos eh, los tipos de acoso y hemos mencionado el tipo de acoso psicológico, físico, verbal, social y por último el ciberacoso también. Constatando de que debemos estar vigilantes sobre todos ellos, ¿hay alguno de ellos que podamos considerar que es el más difícil de gestionar o, o controlar o, o posicionar en, en algún momento determinado? ¿O todos por igual eh, generan el mismo tipo de situación cuando se produce? Yo siempre digo que el acoso más peligroso es el que no se percibe. ¿Eh? Ese es el verdaderamente peligroso para una, para una comunidad, para un colectivo, para un grupo. Ese acoso que se normaliza, eh, yo recuerdo que en las primeras investigaciones que hacíamos eh, para demostrar que cuando se trabaja convivencia positiva y se, se previene acoso en los grupos de iguales, eh, lo hacíamos a través de una estructura que denominamos equipos de ayuda, que es una estructura que llevamos más de 15 años poniendo en marcha y trabajando en los centros educativos, eh, luego si queréis más adelante podemos eh, desmenuzarla, eh, cuando esta estructura se ponía en marcha en los, en los grupos eh, y volvíamos a medir en el pretest y en el postés de la investigación qué era lo que había cambiado, una de las cosas que había cambiado de manera significativa es que el acoso que no se percibía, y uno de los que no se percibía era el acoso social, esto de dejar de lado a, uh -huh. a una persona, no invitarle a una reunión, eh, no hacerle caso cuando habla, etcétera, etcétera, este acoso... Cuando medíamos en, en, en, en la segunda medición, era el que aparecía, afloraba como en la conciencia de todos, como no nos hemos dado cuenta de esto, nos parecía normal y ahora después de haber hecho este trabajo de concienciación, resulta que lo tenemos que poner en valor para, para erradicarlo porque lo hemos naturalizado de esta manera que nos parece eh, que ni siquiera es acoso, ¿no? Entonces por eso yo digo que aquel acoso que no se percibe es el acoso eh, más peligroso. Sin duda hay acosos que, son, que que provocan consecuencias muy duras y muy dañinas. No olvidemos el sufrimiento que provoca el ciberacoso, ¿no? Eh, a través de las redes, a través de Internet, a través de, de las distintas plataformas, eh, eh, es un acoso que genera todavía más indefensión porque eh, ayuda a quienes agreden a, a no exponerse, como se expone quien comete un acoso presencial, están digamos protegidos por la pantalla, uh -huh. están al otro lado, no exponen nada de sí mismos. Y sin embargo, a quienes sufren el acoso los pone en una situación de menor control, de menor seguridad, de menor previsibilidad, porque no saben cuándo les va a venir, e y, y, y incluso de peor, eh, eh, de, de peor escape, porque están permanentemente localizados en, en su terminal, en su perfil de red social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este acoso, sin duda, es un acoso grave. Eh, pero sigo diciendo, yo creo que lo peor del acoso es la normalización. Entonces cualquiera de ellos eh, tiene que ser combatido, tiene que ser, eh, nos tenemos que sensibilizar para, para llegar a, a tomar conciencia de la importancia de combatirlo. ¿no? Bueno, tenemos aquí en el, en el chat de las personas que están conectadas ahora mismo en directo un par de nada, comentarios, Karina nos dice interesante lo que nos estamos comentando, dice que se construye desde edades tempranas, ese, ese, ese perfil de, de acosador, vamos a decirlo así, dice es cierto, lo he notado, seguramente os habrá tenido alguna experiencia de, o lo habrá visualizado ahí entre su alumnado y también otro comentario sobre la buena convivencia es aquello a lo que aspiramos y el acoso es una piedra en el camino que se esquiva pero no se visibiliza señala o ataja como corresponde en ocasiones un poco lo que lo que acabas de refrendar no de ese acoso que, que no se ve y otro del que no le ponemos nombre porque parece que nombrarlo pues se está convirtiendo en algo en algo tabú Sí, bueno, yo, yo aprovecho que... para comentar que si alguien tiene alguna pregunta que quiera trasladar a través del, del chat, pues nosotros lo vamos incorporando un poco al, al diálogo. Sí, sin duda. Yo creo que también eh, nos hemos centrado en las personas que agreden, pero, pero hay datos en las personas que sufren el acoso eh, en estos estudios de investigación que también sintúan en las edades tempranas algunos factores. Eh, que ayudan a entender estas situaciones como, por ejemplo, la excesiva sobreprotección de la familia, como un elemento uh -huh. que, digamos, desarma a, a, a, a los chicos y a las chicas de herramientas de, de defensa eh, al estar excesivamente sobreprotegidos y les impide el construir estas propias herramientas. ¿no? entonces este eh, eh, esta, este equilibrio yo creo que no solo nos tenemos que fijar en el perfil de, las, de los alumnos que, que, que agreden, sino en el perfil de aquellos chicos y chicas que se acostumbran a, a estar excesivamente protegidos, excesivamente temerosos y construyen una personalidad y una manera de interaccionar también muy complicada, sin que sirva esto de ninguna de las maneras para culpabilizar a estas uh -huh. personas que sufren de ninguna de las formas, claro. Vamos a, a intentar centrar un poco entre el que agrede y el que es agredido o la que agrede y la que es agredida. no eh, Respecto a las personas que agreden en un momento eh, determinado, normalmente cuando se genera una agresión el foco suele estar puesto en... Eh, en las personas que son agredidas para tratar de protegerlas en primera instancia, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer con esas personas que utilizan la agresión de forma continuada o lo ven como algo carente de importancia o, bueno, pues es lo que se hace habitualmente en el patio o es lo que comentabas hace un rato, es que siempre le llamamos así, es que siempre hacemos esa broma, pero cuando esa broma ya ha cambiado de nivel y estamos hablando eh, de acoso... ¿qué pautas podemos eh, tener en consideración para trabajar con esa persona o ese grupo de personas que, que normalmente se sitúan en el perfil de, de acosador o, o acosadora? Yo creo, yo creo que el acosador o la acosadora también presenta necesidades, necesidades de intervención sin duda. Las presenta la persona que sufre, las presenta la persona que agrede, y, la y las presentan aquel, a, a la gran mayoría de personas en el grupo que miran y han aprendido a mirar hacia otro sitio. Esto exige una intervención. Con las personas que agreden, mmm, sin duda, esta intervención pasa por la toma de conciencia, un trabajo personalizado con ellos sobre lo que ha sucedido, eh, un análisis de las atribuciones que ellos construyen para justificar. Esto que está sucediendo y este análisis y este trabajo es un trabajo educativo, profundamente educativo, por lo tanto, más allá del castigo, más allá de la corrección, el, esta intervención tiene que tener un perfil educativo no para, para castigar a quien ha ejercido el, el acoso, sino para evitar que vuelva a reproducir estas conductas. Hay que valorar con él, con ellos, con su familia, con sus iguales más cercanos, eh, las atribuciones eh, que han generado eh, ese comportamiento, eh, a qué se ha debido, cuáles son los déficits que tiene, normalmente suelen ser déficits afectivos, el canal afectivo de estas personas, también lo dicen las investigaciones en edades tempranas, eh, los agresores, las agresoras suelen ser chicos y chicas que eh, se han sentido muy poco queridos por sus figuras paternas y maternas. Este déficit de canal afectivo les ha generado eh, este, esta falta de vínculo en muchas ocasiones que, que, que, que, que produce estas, estas reacciones eh, violentas sobre otras personas más débiles, ¿no? Por lo tanto, eh, este ejercicio hay que tenerlo planificado, no basta uh -huh. solo con intervenir. Y yo creo que en general en la escuela estamos fallando en estas pequeñas intervenciones de gestión. Yo siempre digo que el problema del acoso es un problema de gestionarlo, no es un problema de protocolos. Los protocolos uh -huh. los conocemos, están ahí cuando sucede. Eh, a veces decimos, bueno, ¿qué hacemos cuando? ¿Qué tendríamos que hacer después de que haya sucedido una situación así? Y yo siempre pregunto, ¿qué tendríamos que hacer antes de que haya sucedido una situación así? ¿Cómo prevemos es esto que puede llegar a suceder? Y, y donde hemos visto ya indicadores estos de, indicador de dominación, y indicador de querer siempre imponer su idea, y eh, falta de respeto a, a los derechos del otro, etcétera Son indicadores que vienen desde abajo, que los vamos viendo, que se van construyendo, que cada uno los va elaborando porque les son rentables socialmente, porque son más populares en el grupo, porque consiguen sus objetivos más fácilmente. Es decir, todos estos indicadores y una mirada docente, una mirada materna y paterna, Rápidamente, si actúa desde la independencia emocional, eh, si no se pone ninguna tapa, ningún ningún antifaz delante, termina viendo... ¿eh? Eh, nos tienen que ayudar a intervenir educativamente. No para castigar a nuestro hijo o a nuestra hija, sino para ayudarle a que sea mejor. Porque si tú quieres a tu hijo, tú no, tú no deseas de ninguna manera que se comporte como un acosador. Independientemente de que vaya a tener más éxito, vaya a ser más popular, mmm, no se vayan a meter con él. Por eso nunca la respuesta al acoso Puede ser la agresión. La agresión eh, te puede quitar al acosador, eh, digamos, eh, de encima en un momento determinado, uh -huh. pero es utilizar la misma respuesta para no evitar ese, ese mismo ejercicio. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de que eh, muchos padres... Eh, quieren que sus hijos hablen más bajo y para hacerlo les gritan están utilizando una herramienta equivocada porque eh, no es eh, haz lo que yo te diga pero no hagas lo que yo hago no, no, los niños no son estúpidos no son imbéciles y en ese sentido saben perfectamente eh, cuando tu mensaje que estás transmitiendo es contradictorio ¿no? Sí, lo que hablábamos es, es... hace un momento de, de, del reflejo dentro de la familia ¿no? claro, claro <risa> Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que los padres, los profesores también, sin duda, tenemos que saber mirar, saber percibir todos esos indicadores que nos dicen que este niño... Eh, tiene una necesidad y que esa necesidad necesita ser atendida. Uh -huh. Otra cosa es cómo la escuela está preparada o no está preparada para atender eso, que yo creo que esto es, un, esta, es sí. una pregunta del millón también, del millón. ¿no? cómo la escuela facilita o entorpece esta convivencia positiva. Uh -huh. no? Hablaremos dentro de un segundo sobre, sobre esas pautas de intervención, pero me gustaría... Hacerte una, una cuestión, hacerte una pregunta. Eh, hablábamos del desarrollo de, de, de, de los chicos desde la infancia hasta su etapa adolescente, cómo todo este proceso se va construyendo, pero ¿qué, ¿qué ocurre? No sé si tienes información de qué ocurre después. ¿no? Eh, me refiero, las personas que han sufrido acoso, ¿vale? una vez que abandonan su etapa escolar, se incorporan eh, a su vida social, personal, familiar, ¿Arrastran esas consecuencias dentro de, de los distintos eh, entornos en los que se pueden desenvolver en, en el día a día, en sus relaciones personales, laborales, eh, familiares? ¿Les pasa factura ese sufrimiento que han tenido dentro de su día a día? Depende del grado de dolor y, del gra y de la gestión que haya hecho esta persona, pero en general les pasa factura y una factura muy cara. Hay investigaciones ya que demuestran la conexión entre, desde el punto de vista de la persona que lo sufre, eh, eh, nosotros hemos medido a través de, de cuestionarios ret retrospectivos en sujetos en edades adultas cómo y que, y que han sido identificados como víctimas de bullying en el ámbito escolar, cómo les afectó a su vida y hay datos que nos hablan de Dificultades en las relaciones para establecer relaciones, relaciones interpersonales, inclusive dificultades para llegar a establecer relaciones íntimas y en algunos casos... Eh, Temas que tienen que ver ya con eh, ámbitos eh, patológicos respecto de ideación suicida o de depresión o de prolongación de situaciones de ansiedad en situaciones de relación donde el poder está presente, donde hay que ejercer el poder, alguien ejerce el poder y no lo ejerce de manera democrática, sino que lo ejerce de forma abusiva. Eh, son personas que vuelven a reproducir esos patrones que vivieron en el ámbito escolar y que, aunque abandonaron el contexto escolar, como el, otros contextos en los que viven, como son los grupos, como son la pareja, como son el trabajo, eh, esas relaciones de poder también se escenifican y también toman cuerpo, siguen sin haber aprendido, porque no lo hicieron en etapas eh, primeras, eh, siguen sin haber aprendido a defender sus propios derechos. Esta indefensión, por una parte aprendida, es decir, él no es capaz de defender sus propios derechos, pero también la otra, la, la indefensión eh, social, es decir, no tiene nadie en el grupo que dé eh, la cara por él, no uh -huh. tiene amigos, no tiene apoyos, no tiene red social que le defienda. Esto también se vuelve a reproducir en contextos que son de grupo, que son de pandilla, que son de, que son de trabajo o que son de relación social. Eh, por lo tanto, yo creo que el impacto emocional, la vulnerabilidad que provoca el acoso escolar en las, en, eh, mientras que se está desarrollando y mientras que está activo, mientras que está vivo, eh, tiene consecuencias a largo plazo eh, importantes. Sobre todo si la persona, cuando viene sufriendo el acoso escolar, no tiene mecanismos de canalización, mecanismos de ayuda, mecanismos de apoyo, red social que, que, que, le, que, le, que le ayude a defenderse, a entender eso que le está pasando y a, y a, y a, y a saber defenderse de, de ello. ¿no? Bueno, si te parece, entremos en un poco en, pongámosle el cascabel al gato y hablemos un poco de, de la intervención de los, de los centros escolares eh, las familias, en líneas generales, según tu opinión, ¿cuál es la tendencia oh, actual en los centros? ¿Están en los centros escolares? ¿Están en, con este tema? ¿Están en modo proactivo o están más en la línea de modo reactivo? Aunque más o menos ya lo hemos perfilado en, en, en la conversación. A ver, yo creo que tenemos que ser justos, tenemos que ser justos y tenemos que hablar de que, de que los centros en general... Eh, han desarrollado con todos los apoyos que la propia administración eh, viene desarrollando eh, con los protocolos, con las órdenes de convivencia, con los decretos de convivencia. Eh, hay mecanismos, en lo, hay suficiente concienciación, yo creo, en los centros que sitúa el acoso como un problema, como un problema educativo eh, que hay que abordar. Eh, pero mm, bien es cierto. Que, mmm, las propias estructuras del, del sistema educativo y la propia organización del sistema educativo, desde mi punto de vista, yo creo que no favorece en determinados momentos eh, el que estas eh, posibilidades de intervención eh, tengan un desarrollo suficiente. Y en ese sentido, hay bastantes centros, que tienen una visión bastante reactiva del problema. Es decir, solo se ocupan del problema cuando el problema surge, cuando se da el problema. Miran el problema desde un punto de vista eh, más reactivo que proactivo. Otros, sin embargo, sin duda, están en esa posición proactiva. Pero lo ideal no sería, desde luego, no estar en una posición reactiva. Ese es, un, desde mi punto de vista, una posición equivocada respecto del acoso, pero para mí estar en una posición preventiva eh, es estar en una situación insuficiente. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que estar en una situación preventiva, es decir, tenemos que construir eh, herramientas, tenemos que construir competencias en nuestro alumnado para luchar eh, contra el acoso, eh, no para solo para prevenir que nos surja, sino para ir en contra de estos indicadores que nos eh, hacen eh, ver que a veces el acoso aparece. ¿no? Y esto supone un trabajo en valores eh, importante. ¿no? Eh, trabajar las competencias de interacción, de convivencia positiva, de educación emocional, de habilidad social, sobre todo de educación moral. ¿no? Porque el acoso es un problema de desconexión moral. Eh, por parte de quien lo hace, porque mm, se desconecta moralmente, eh, justificándolo, eh, culpabilizando, mm. eh, poniéndole etiquetas eufemísticas, eh, eh, minimizándole, quitándole importancia. En quienes lo miran también es un problema de desconexión moral, porque quienes miran dicen, fíjate, si no hubiera hecho eso, no le mm. hubiera pasado eso. O sea, culpabilizan a la víctima de lo que le está pasando también. Es un problema para quedarse tranquilos. La desconexión moral es un mecanismo psicológico que consiste precisamente en autotranquilizarnos uh -huh. dándonos razones que normalmente suelen ser razones equivocadas, Sin o justificación, duda. o minimización, o culpabilización, o deshumanización, ¿no? Uh -huh. eh, para decir yo he hecho lo que tenía que hacer cuando no ha hecho no has hecho lo que deberías haber hecho no porque en una situación como esa incluso la víctima en un momento determinado también se desconecta moralmente no esto lo hemos visto por ejemplo con víctimas de larga duración no eh, chicos y chicas que llevan mucho tiempo sufriendo el maltrato y cuando les preguntas bueno tú a qué crees que se debe esto en un porcentaje muy elevado sobre todo los de larga duración te responden porque me lo merezco. Qué duro. Pero esto también pasa, por ejemplo, en la violencia de género. Sí. Cuando las mujeres largamente victimizadas por sus parejas, por su, sus maridos, mm. eh, cuando dicen, eh, ¿será que no he hecho bien la cena? ¿Será que no, ¿será que no le he complacido suficiente? El, el, el mecanismo de autoculpabilización en las víctimas de larga duración son formas también de explicarse a sí mismos cómo eh, eso que está sucediendo mmm, tiene que tener alguna causa, y la causa es uno mismo. ¿no? Sí. Es un camino errado, sin duda, es un camino equivocado, pero, pero, pero es algo que hay que combatir, porque no hay nada más difícil de trabajar, cuando trabajamos con las personas victimizadas, que convencerles y ayudarles a que se convenzan de que la culpa no ha sido suya. Este es el trabajo más difícil eh, para los terapeutas, para nosotros, ¿no? Cuando trabajamos con, con víctimas de acoso, ¿no? El llegar a convencerles de esto, ¿no? Porque la victimización se ha interiorizado tanto que la única explicación que encuentra la persona que sufre es que es ella misma el motivo de culpabilización, de, de, de, de lo que sucede, ¿no? Entonces, es, es cierto que, que queda mucho por hacer y los centros educativos cuando plantean eh, programas de intervención, estos programas, que sería bueno que, no, que fueran no solo preventivos, sino preventivos también, eh, empezaran a favorecer que esto sucediera en las escuelas. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de intervenir en las escuelas? ¿A quién se le atribuye la potestad para intervenir? ¿En qué estructuras descansa la, los proyectos anti-bullying en las escuelas? ¿Eh? ¿Quién se tiene que encargar de esto? Y yo, desde mi punto de vista, creo que nos, en las escuelas, en las, en las administraciones en general, nos falta eh, todavía eh, plantear una estrategia colectiva de intervención. Eh, confiamos todavía excesivamente en estrategias individuales, que si el coordinador de convivencia, que si el orientador, la orientadora que si el psicólogo la psicóloga con el componente culpabilizador, que supone eso también para quienes sufren, no que tienes que ir al psicólogo, no este tipo de, de cosas tenemos que eh, tener mucho cuidado. Entonces, a mí me parece que la estrategia de mm, tecnificar por una parte e individualizar las estrategias por otra eh, mm, son mm, tácticas desde mi punto de vista, estratégicamente equivocadas. ¿Por qué? Porque siempre el colectivo y la actuación colectiva va a tener más fuerza que la actuación individual. Y Yo siempre, cuando trabajo con centros, uno de los primeros trabajos que hacemos con el equipo directivo, básicamente, uh -huh. y si puede ser con la inspección también, es cómo conseguimos que haya un equipo de convivencia en el centro para trabajar y prevenir el acoso a través de una figura que nosotros hemos creado y que hemos llevamos experimentando más de 15 años que es la figura del tutor y la tutora de convivencia esta figura reunidos cinco seis dependiendo del tamaño del centro ocho personas cuatro tres me da Ajá. igual pero más de una cuanto menos más de una para formar un núcleo de personas que trabajan convivencia que hacen prevención que hacen prevención y que hacen intervención también ¿no? entonces este modelo colectivo eh, supone que un equipo de convivencia en un centro educativo lo primero que hace es verse, visualizarse. Todo el mundo sabe, es reconocido y es reconocible en el centro uh -huh. y cualquiera que esté en el centro que tenga un problema en el centro, va a siempre echar mano de ese equipo que siempre va a ser más fuerte que una sola persona. Porque en centros de mil alumnos, de 800 alumnos, el que exista una figura es claramente insuficiente, tanto desde el punto de vista de la orientación como desde el punto de vista de la convivencia. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer al trabajar con los centros es generar estructuras que sean reconocidas y reconocibles. Una de ellas, uh -huh. los equipos de convivencia. Esto es básico, pero no solo entre el profesorado, estructuras colectivas entre el alumnado. Por eso yo hablaba al principio equipos de ayuda. Sí. Si en un, en un grupo de aula de 25 alumnos tienes un equipo de ayuda, no de un alumno, porque claro, ¿cuál es el problema que tienen los espectadores del acoso? Cuando miran el acoso dicen, si yo le llevo la contraria al agresor, Inmediatamente el agresor la va a tomar conmigo. Acuerdo. Por lo tanto, uh -huh. me quedo parado. Claro, ¿qué está haciendo ahí la persona que mira? Está haciendo una una evaluación individual de la situación. ¿Qué puedo hacer yo? Y la pregunta o el razonamiento debería ser ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, si tenemos una estructura colectiva en el grupo, y ha sido designada por los propios compañeros de grupo, han sido elegidos por ellos, por sus propios compañeros, en una votación democrática, con el grupo preparado, que ¿eh? eh, está formada, que es formado para actuar como equipo cuando surjan estas situaciones. Fijaros el, el impacto, la fuerza, la potencia que... Una estructura colectiva dentro de un propio grupo tiene respecto a un individuo que se plantea, me conecto moralmente y actúo contra el agresor cuando se dispone a actuar. Es muy diferente estar preparado, estar organizado y no solo estar organizado, sino que en ese grupo los profesores, las profesoras han trabajado colectivamente para que el discurso, los mensajes, las actuaciones dentro del grupo, cuando esto suceda, eh, haya mecanismos de activación que erradiquen esto que puede ser natural porque socialmente sucede en otros ámbitos y tiene que suceder en las relaciones interpersonales de que alguien quiere imponerse sobre otra persona. Claro, es muy distinto estar preparado a no estar preparado, y es muy distinto estar preparado colectivamente a que esto dependa de las iniciativas individuales de unos y de otros. Uh -huh. Tenemos un par de, pre de preguntas aquí por el, por el chat. Nos dice, nos preguntan ¿Cree que medidas en los centros como la expulsión durante unos días tienen alguna efectividad para el acosador o la acosadora? Como Pero, punto de reflexión añadiría yo, a lo mejor. Como diría, como diría esa persona. Me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, ¿no? Eh, yo te hago otra al hilo de esta que me has hecho y es ¿cómo crees, de, ¿Cómo crees de segura que estará la víctima cuando el agresor esté expulsado en el centro, en su casa uh -huh. y su grupo de ayudantes que no han sido expulsados o incluso si han sido expulsados pero son populares dentro del grupo, ¿cómo de seguro te crees que estará la víctima? No solo cuando estén expulsados, sino cuando vuelvan otra vez a, a, a remitirse. Si la única actuación que hay es el castigo. Claro, por eso yo decía, las correcciones, inclusive los castigos, las penalizaciones, tienen que tener un carácter educativo. No se puede plantear el castigo como un mero recurso instrumental. Uh -huh. Has hecho esto, hay un catálogo de, de castigos, te corresponde esto. Esto no tiene ningún sentido porque no dejan de ser menores, no dejan de ser alumnos y alumnas en formación que tienen derecho, como, como Carlos comentaba en su pregunta, a tener una respuesta educativa. También de corrección, tienen necesidades también de intervención. Por eso, a esa pregunta de las expulsiones son efectivas, pues yo entiendo que si son meras expulsiones, si no hay ningún acompañamiento por parte, acompañamiento educativo eh, con las personas que han agredido, con el grupo. Con el grupo que ha vivido esa agresión y con la persona que ha sufrido esa agresión, si no hay ese acompañamiento educativo, esto sirve para poco porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que consiguen agravar más la situación posteriormente si no se hace nada más. Entonces es importante que haya ese acompañamiento, que exista ese, ese sentido eh, educativo a la hora de aplicar esas correcciones y esos castigos. Otra cuestión, nos comentan por, eh, por aquí por el chat. En mi cole eh, tenemos mediadores, son alumnos y alumnas que ayudan a solucionar problemas que ocurren en el patio, pero es verdad que debemos también trabajar la prevención y no solo la actuación. Era un comentario. Sí, pero ¿no? al, al hilo de este comentario me gustaría decir algo. Sí, por supuesto. Hemos dicho que el maltrato no es conflicto, son dos fenómenos diferentes, sí. cualitativamente diferentes. Y mi pregunta es, ¿vosotros creéis que la mediación es una buena herramienta para resolver el maltrato? ¿Qué le, ¿Qué le vamos a pedir a la víctima de acoso que ponga de su parte para mediar en una situación que no es un conflicto, sino que es maltrato? Los mediadores, la mediación es una herramienta potente para resolver los conflictos. Pero el acoso no es un conflicto. Por lo tanto, tenemos que disponer de otras herramientas, que no son la mediación, para resolver el maltrato. La mediación resuelve, cuando se aplica bien, sin duda, uh -huh. los conflictos. Y eso evita que situaciones de conflicto no se escalen, no la pelota no sea cada vez más grande y terminen siendo otra cosa de naturaleza distinta al conflicto. Uh -huh. Pero... La resolución del acoso es un elemento que esta confusión o esta similitud de eh, conflicto, maltrato, es un error muy extendido, inclusive en personas que hablan de esto. no Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de caracterizar los fenómenos y sobre todo a la hora de elegir las herramientas que aplicamos para resolver esos fenómenos. Otra cosa es que esos alumnos tuyos, esos alumnos mediadores, hagan otra cosa que no sea mediación, aunque la etiqueta que se les ponga sea la de mediadores. Uh -huh. Esto es otra cosa. Pero yo prefiero llamar a las cosas por su nombre porque los lenguajes uh -huh. no, son, eh, no son inocuos. ¿eh? Entonces es muy importante, es muy importante eh, que eh, quienes son mediadores trabajen como mediadores y los equipos de ayuda que son o los mentores que son personas que acompañan, que son personas que ayudan, actúen para resolver, para evitar situaciones de acoso, para acompañar situaciones de acoso. Muy bien, otra pregunta que nos trasladan por aquí, por el chat. Desde su punto de vista, ¿el acoso escolar tiene en la psicología clínica algún referente? Gracias, nos pregunta aquí Eduardo. Bueno, preguntarnos por la psicología clínica en el acoso mmm, es preguntarnos eh, a posteriori y evidentemente es necesario intervenir en determinados momentos y en determinadas eh, situaciones de restitución y de reparación, sin duda, pero yo creo que eso no es más que escenificar nuestro fracaso de no, poder, de no haber podido intervenir antes y yo creo que nuestro reto verdadero en la escuela no es tanto tecnificar, clinificar la intervención sobre el acoso, eh, ni siquiera judicializarlo porque esa es otra evidencia de nuestro fracaso. Sino eh, intervenir preventivamente y preventivamente para que el acoso no surja. Esto es, este es el reto y es hacia donde tenemos que ir los psicólogos que somos educativos y que tenemos que implementar acciones, proyectos, planteamientos eh, educativos eh, en los centros. Eh, colaborativos con las familias, con el propio alumnado, porque el alumnado tiene que ser protagonista de la gestión de las situaciones de convivencia y de la prevención del acoso. Sin duda, no podemos dejar a los alumnos y a las alumnas fuera. Los alumnos tienen que ser parte de la, de, de la solución. No pueden ser el problema. Tienen que ser parte de la solución. Y cuanto más les empoderemos en que tomen la iniciativa, en cuanto más les formemos para que sepan intervenir en estas situaciones, estaremos eh, ayudándoles, eh, haciéndoles eh, merecedores de un derecho que por sí mismo tienen, que es ser capaces de gestionar su propia convivencia. Uh -huh. Es una competencia a la que no pueden renunciar y a la que nosotros como educadores no les podemos eh, eh, restringir. Eh, estaríamos haciendo un flaco favor si de esto las familias o el profesorado pensáramos que somos los gestores eh, únicos de esto, ni muchísimo menos. El acoso sucede lejos de nuestra mirada, de la mirada de los adultos, sucede en las redes sociales donde no estamos, sucede en el rincón del patio donde no estamos, sucede a la salida del cole donde no estamos, sucede en los chats de Internet donde no estamos, en el WhatsApp donde no estamos. Por lo tanto, el papel, el empoderamiento que tienen que tomar, y en esto venimos trabajando más de 15 años ya, los iguales, los alumnos, las alumnas, a través de los equipos de ayuda en, en, en todos los contextos, es algo básico y fundamental. Es una pata que no puede faltar en ningún centro. Y en ese sentido yo animo a los centros que no tienen equipos de ayuda a que um, empiecen a plantearse cómo poner en marcha esto, cómo dar esta cancha de protagonismo al alumnado, porque en aquellos centros donde los hemos puesto en marcha, donde hemos ayudado al profesorado a ponerlos en marcha, eh, están tremendamente satisfechos, los niveles de accesibilidad al acoso, de toma de conciencia del acoso y de trabajo preventivo del acoso han mejorado sustancialmente. Al hilo de la gestión de, de su propia convivencia, que estamos comentando por parte del alumnado, nos preguntan eh, si, hablando de edades tempranas, ¿dónde marcar la barrera entre la normalización y la promoción de la autonomía para aprender a afrontar estas primeras conductas que pueden hacer sentirse agredidos? Es decir, entiendo que se refiere a si hay algún límite más o menos donde tengamos ya que ponernos a intervenir o estemos observando un poco en la distancia, a ver si son capaces de gestionar la situación de manera individual o colectiva, como acabas de mencionar. Eh, yo siempre digo que mmm, dos cosas. Uno, intervenir, tenemos que intervenir siempre, de manera preventiva. Pero, pero eh, también digo otra cosa que a mí me parece muy importante y que digo a las profesoras y a los profesores, sobre todo en edades más tempranas y es que no minimicemos no minimicemos las competencias de nuestros alumnos sobre qué son capaces de hacer o qué no son capaces de hacer y pongo un ejemplo eh, nosotros hemos estado poniendo en marcha estos equipos de ayuda también en, en educación primaria no solo en secundaria y los profesores las profesoras el claustro muchas veces cuando llegamos al claustro nos preguntan bueno qué edad es la ideal para que nuestros para que los alumnos intenten empoderarse, intenten intervenir, han... tanto en lo positivo como en lo negativo, porque la pregunta se hacía no solo para las conductas positivas de intervención, sino también para corregir conductas negativas. ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, no debemos subestimar la capacidad que tienen los alumnos para ayudar a sus iguales, ¿no? desde abajo, desde las edades más tempranas hacia arriba. ¿no? Entonces, Adoptarán formas distintas, formas más estructuradas, más formales, menos formales. Nosotros llevamos desde, desde tercero de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto, eh, formalmente equipos de ayuda, pero en segundo y en primero… Eh, organizamos otras formas desde el banco de la amistad a parejas, a veces parejas lingüísticas, a veces parejas de, de acompañamiento, a parejas de patio, etcétera, etcétera, eh, en los que se despierta en determinados perfiles de alumnos la capacidad para ayudar, para estar pendiente del otro, para mirar las necesidades del otro y en las otras personas para también sentirse ayudados, para dejarse ayudar, porque uno de los problemas que hay es que existen alumnos que no se dejan ayudar, que no son capaces de dejarse ayudar. Entonces, yo que, creo que este trabajo es un trabajo, eh, digamos, eh, simultáneo y colectivo que supervisado por los adultos, porque no dejan de ser menores, supervisado por los adultos, tenemos que plantear, de forma organizada y digo, de forma profesional, porque nosotros somos profesionales de la educación y todas estas estrategias no son cuestiones de voluntariado, son cosas que se aprenden, aunque la formación inicial en las facultades, mis alumnos de, de magisterio me lo, muchas veces me lo decían, ¿no? Eh, menos mal que estamos aprendiendo estas cosas porque, porque luego llegas a los centros y no sabes cómo responder ante las demandas ¿no? eh, quiero decir de, la, las tenemos que aprender y las tenemos que desarrollar desde un punto de vista profesional uh -huh. porque cuando hablamos con los equipos directivos cuando hablamos con la inspección yo siempre les digo lo mismo les digo y cuando hablamos con los profesores y las profesoras pensad en el primer claustro de septiembre ¿Habéis venido de las vacaciones? ¿Habéis llegado a vuestro colegio, a vuestro instituto? ¿Estáis sentados en una silla? ¿La directora, el director está organizando el centro? ¿Vosotros venís con vuestras preocupaciones? ¿Qué alumnos, qué alumnos tendré? ¿Qué clase me tocará? Eh, ¿El director, la directora del equipo directivo está pensando... Eh, ¿Qué cupo me habrá dado la dirección provincial? ¿De cuántos profesores dispondré? ¿Ese laboratorio de idiomas no sé si lo voy a poder completar? ¿Esa, ¿Ese desdoble de química no sé si lo voy a poder hacer? ¿Eh? Esos son los pensamientos que tenemos en ese primer claustro. Y yo siempre los pregunto y digo, ¿qué pensamientos acerca de cuántos profesores van a conformar el grupo de convivencia? ¿Cuántas horas libres les voy a conceder a los tutores de convivencia? ¿Dónde se traba, va a trabajar la prevención del acoso? Es decir, si pensamos que un centro educativo es un centro de enseñanza-aprendizaje, pero también es un centro de aprendizaje de la convivencia, cuando distribuimos los recursos, cuando planificamos los recursos en ese primer claustro de septiembre, esto lo tenemos que planificar, lo tenemos que tener presente y lo tenemos que poner en el platillo a cierta altura también de importancia y lo tenemos que poner en valor porque, entre otras cosas, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando niveles de estrés, bienestar emocional, no solo de los alumnos y de las alumnas, de los padres, de las madres, del profesorado, que le toca aquel grupo que ha sido diseñado con determinados criterios de agrupamiento, que mm. tal vez no sean los más adecuados, que no se ha hecho el la suficiente trabajo de análisis sociométrico a la hora de elaborar los grupos, que no conocemos las procedencias de unos alumnos, de otros. Estoy hablando de estructuras, estoy hablando de prevención, estoy hablando de toma de decisiones de política educativa que tienen que tomar aquellos que las toman, es decir, equipo educativo, dirección provincial que surte de recursos, consejería de educación que diseña decretos, diseña... Por eso a mí me parece que es muy importante cuando hablamos de acoso hablar de todo esto, porque Sin si no hablamos alguna. de todo esto estamos dando un salto en el vacío también. Sin duda alguna. Bueno, José María, eh, yo creo que vamos a dar por cerrada la charla, si te parece oportuno. Creo sí. que has aportado un montón de trabajo en relación con todas las ideas que hemos puesto en, en la conversación, tanto de manera personal y desde el punto de vista profesional, como por parte de los equipos educativos. Yo creo que los centros que se quieran realmente poner a, a, a la labor tienen un montón de, de pautas que han podido recoger y que podrán luego revisar posteriormente en la grabación para ordenarlas y contextualizarlas un poco más y, y eso no me queda más que agradecerte tu inestimable presencia aquí en esta pequeña charla que hemos eh, tenido y, y eso que encantados de, de haber podido charlar con, contigo nos han estado escuchando pues, más o menos entre 70 personas a que ahora mismo en en directo y, y bueno, como te decía al principio, pues eh, también un saludo para todas aquellas que nos revisarán después en, en la grabación. Eh, por nuestra parte, nada más, simplemente recordar a todas aquellas personas que nos eh, escuchen que nuestro contenido, nuestro NUC finaliza mañana a las 19 horas en horario peninsular español, finaliza la tercera edición de nuestro el Acoso Escolar no es un juego de niños y para todas aquellas personas que están elaborando su propuesta final, pues eh, recordad que se trata de elaborar ese pequeño decálogo que al, sobre el cual hay que generar una URL pública, ¿vale? que hay que eh, luego subir la URL pública del reto elaborado, hay que realizar la autoevaluación con la rúbrica que hemos puesto a vuestra disposición Tendréis que evaluar también a los pares que se os asignen eh, dentro de la propia plataforma y una vez que hayáis recibido una evaluación positiva, pues podréis, una vez que finalice el, MOOC, el NUC perdón, recoger la insignia digital que acredita vuestro esfuerzo. Eh, nada más por nuestra parte, un afectuoso saludo para todas y todos y espero que coincidamos en otra ocasión. Pues muchas gracias también de mi parte. Quiero agradecer a todas las personas que han estado escuchando, cualquier persona, cualquier centro que necesite mi ayuda. Yo estoy disponible en mi correo avilesa.uva.es y a través de mis publicaciones que podéis encontrar en internet. Muchas gracias y buen trabajo y ojalá os haya podido ayudar a, a desarrollarlo. Estoy seguro, de, estoy seguro de que sí, José María. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo para todas y todos. Chao. Adiós. Bueno, Polín, estupendo.